el cerebro de Perezoso movimos y bueno ahora se lo tenemos que entregar al profesor Snape pero habíamos vuelto porque nos faltaban como unas varias gemas azules porque no tenemos y bueno pues siento que se me olvidan entonces porque ya vamos a pasar a otro tipo de gemas vale esta es la otra dama porque necesito las gemas si y no puedo y quería ver a ver si estaban esas gemas azules y si no pues avanzar pues seguramente me encontraré más pero como tengo dudas como tengo dudas pues prefiero digamos pues ver si están por aquí obviamente entonces pues tengo que ver dónde pueden estar Así que tengo que recorrerme esto de peapa. A ver si la veo. Claro, porque si no. Si no hubiera. Pues dice, vale. Pero es que me he dejado más. De... Ay, me he dejado más de tres gemas. Y yo creo que aquí hay otras dos. Justo. Y tenemos una. Justo. Perfecto. Ahora sí tenemos la 70. Vale, ¿veis? Ya sabía yo que era haciendo algo así. Y bueno, bueno ya está hasta arriba, nos vamos. Y ahora ya sí, pues podemos ir a donde están Freddy George, que nos den la clave. Ir al. Ir al cuadro. Vale, ahí está. Muy bien, ¿has conseguido suficientes grajeas azules de todos los sabores? Mmm, pastel de arándanos, mi favorito. Gracias, Harry. El santo y seña del cuadro de los terrenos es Gata Chivata. Ten cuidado con Snape, Harry. Aparece cuando menos te lo esperas. Perfecto. Ahí, yo sabía que había que hacer algo ahí. Así que la intuición me ayudó muchísimo. Entonces ahora tenemos que ir al cuadro. Y llevamos a por Snape. Y a Celebro del Perezoso. Y cogemos las azul, Las verdes. Las grajeas verdes. Vale. Vale, volvemos. Vale, ahora estas grajeas Digo, perdón, estas grajeas Este cuadro eh, Está yo por aquí Creo, ¿eh? ¿Aquí a dónde voy? Al vestíbulo Vale, está aquí sí. Me parece Estaba aquí cuadro No, estaba más adelante Es que es como esto Me da que me estoy equivocando Aquí voy a los terrenos O voy bien, a ver Me parece que no Estoy en... No, al lado de la clase de Herbología, tengo que volver, y luego a la clase de Severus Snake, que tengo que ir, entonces tenemos que seguir por donde hemos venido, Lo cogemos eso es el gatito, las mazmorras, y ahora tenemos que volver más para atrás. Que no me líe que luego... A ver. Vale, casa de Hagrid. Vengo de la casa de Hagrid y tengo que ir a... Aquí. Vale, es aquí. Me parece que es aquí. ¿Por aquí a dónde voy? A donde yo creo, ¿no? Creo que es donde yo creo. O oh, no. de Quidditch. a ver si es que me estoy liando uy, uy, uy, uy. <risa> a ver ¿dónde estoy? Hmm... yo creo que ya me he equivocado <risa> sinceramente Tiene la pinta de que sí si... llaves, que si me he equivocado. <coughs> Tengo que ir ahí. pero vamos a explorar esto. Ya. Vamos a darle margen. Aquí no hay nada. Esto de aquí es por donde he venido. Pero aquí no hay nada. que me haya ido el cuadro y me he ido me he ido perfectamente porque debo irme a otro lado parcela de sopla vainas centro ir donde he ido, porque me da que antes he, he ido al cuadro perfectamente, joder está en el cuadro la cámara como veis ya se me da vamos, ya lo controlo de una manera increíble ¿A ¿Dónde me voy? No, al cuadro no me voy. Espérate. Vas a darle tiempo. Vas a darle tiempo. A los capos de Quidditch no quiero ir. Estoy dando las vueltas. si es por aquí vestíbulo de Hogwarts no del vestíbulo no quiero ir tiene que ser aquí a ver aquí vale aquí sí Gata chivata. muy bien joven Gryffindor es el santo y seña, ¿correcto? Ahora tendré que abrirme para ti. No me acuerdo que había en este cuadro. El otro cromo. Ya son cuatro. Sí. ¿Alburda? Vamos pues a ver, siguiente, cromo. Albus Dumbledore, actual director de Hogwarts, considerado por muchos el mago más grande de la era moderna. El profesor Dumbledore es famoso sobre todo por derrotar al oscuro mago Grindelwald en 1945, por el descubrimiento de los 12 usos de la sangre del dragón ...y por su trabajo en alquimia junto con su compañero... ...Nicolás Flamel. Lamel. Al profesor Dumbledore le gusta la música de cámara y los bolos. Vale. Pues ya tenemos otro. En la cosaca. Genial. Como veis estamos pasando el juego de una manera pues bueno muy directa, de, de ir cogiendo las cosas poco a poco tanto cromos como grajeas, ya veis y que se haga de la mejor forma y pues que se pueda coger todo entonces cogemos a la vez cromos, grajeas y cogemos pues... y nos vamos avanzando el juego, obviamente entonces como ya tenemos lo que tenemos que tener nos vamos a donde tenemos que ir, a los al vestíbulo el vestíbulo estaba aquí vestíbulo estaba en esta puerta aquí está aquí es las aquí son las afueras y está aquí me parece vale esto creo que es el campo de Quidditch no si sí, el campo de Quidditch no queremos ir que ya hemos estado aunque tengo otra salida por ahí tengo otra salida por ahí yo creo Vas al campo de Quidditch, un momentito. Porque aquí tenemos una salida. Y ya nos vamos al, a, la, a la clase de, de pociones con el profesor Snape. Y le damos el cuadro del perezoso. y ya tenemos cuatro, como dijimos. Cuatro cromos. Y bueno, pues vamos avanzando. Vale. Aquí no me interesa... Entonces, vale. Vale, aquí he venido. Hmm. Ahora tengo lío para salir. Si sí, tener tener lío ahora para salir. Tengo que irme a los vestíbulos y volver, es sencillo. Antes he seguido. Aquí no hay más, ¿verdad? No hay más pasadizos ni nada. Esto es el campo de Quidditch que está cerrado. Ahí está. Y bueno, pues vamos a la casa de Hagrid y yo creo que era esto era de la siguiente manera. por el mareo. Pues que... Tengo que orientar. Vale, ya salimos. Me perdió más que una... Es la primera vez que me pierdo tanto en jugas, macho. Antes no me perdía. A ver... Aquí... Esta zona... Es el cuadro, ¿verdad? Pues es el cuadro, sí. ¿Dónde ha ido la contraseña gata chivata Y ahora tenemos que ir... Pues creo que es aquí. Pues sí, ya estamos volviendo. Puerta de la gárgola. Bueno, ya nos vamos de ahí del bosque. La semilla de fuego... entonces iba bien iba bien macho pues que es tan grande los terrenos estos, te tanto por lo menos yo no encuentro una cosa aquí me estoy siglo y medio aquí. No, puerta de la gárgola no. Ah, me he perdido tronco. Puerta de la gárgola no. Vamos a donde tenemos que ir. A ver. Esto no me interesa. Vamos por aquí. Vale, eso es. A ver, Javier. Me da que aquí... ¿Cómo me puedo perder, macho? Pues que, claro, me da que es aquí, sí Vale, aquí no tengo por qué ir Es aquí, sí, es aquí Como se vuelva a casa Entonces ahora, vamos para abajo Vamos por aquí Pero no puedo volver <risa> No me jodas que no me acuerdo cómo volver Lo que me faltaba A ver Esta es la puerta rara Hay que tener orientación, joder Aquí no me interesa porque yo creo que aquí no voy a ningún lado A ver El campo de setas no me lleva a ningún lado Me parece A ver O sí No, ¿ves? No me lleva a ningún lado Es una tontería Joder, ¿tanto puedo tardar? Bien, salimos bien, ahora, vamos por aquí. Esa es la puerta esta. ¿Y aquí no hay más. Pues con los terrenos. Hostia. No. Va a ser que no. guardado, pero no voy a guardar porque es una tontería. Acabo de comenzar. Aquí se me va más tiempo. Es que he estado. A ver, campo de Quidditch. Cabaña de Hagrid. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. O sea, que tengo que volver. Vamos aquí. Vale. Aquí, a donde, aquí no voy a ningún lado. Y aquí... Voy al otro lado. Vale, caminamos. Es que no hay otra. A ver. Aquí. Coño, ahora es que no me sale, macho. Ya está. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Joder, hasta que sales. Joder, Que te lían, macho. Madre mía, chico. Que lío. Vale, pues vámonos a, a las mamorras. Que ¿Eh? nos están esperando allí. Sobre todo el gatito este. Misifu. Eh, vale, vamos para allá. Y ahora pues vamos al castillo. ¿Otra vez, claro, hay que volver. Hay que volver. No, de vuelta a casa. Siento por la vuelta Pero es que a veces es que me pierdo Vale, cuatro cromos A la mamorras. Ahora os enseño que como veis Ya he completado la, la sección De grajeas azules Vamos a darle a Snape el ingrediente Que falta de la poción Nos meteremos en un lío si nos pilla aquí Pensará que somos los que lo hemos robado como veis, aquí ya está completo los dos. Vamos a por las grajeas verdes. Mejor me espero aquí. Snape me da escalofríos. Vale, ah, Potter ha encontrado el cerebro de Perezoso. ¿Ha estado con él o ha podido tu conciencia culpable? ¿Y dónde estaba Potter? Dentro de tu cabeza. Tráelo a clase. Vale, vamos a las bomborras, si por otra vez. Vamos a las le damos a Snape el famoso cel celebero y ya pues damos en el con sus clases con sus clases claro que tenemos el punto vale este punto de guardado como siempre sabéis y pues vamos para adentro sala de cuadros ¿sí? Esta zona era un poco chunga, vale Aquí está el guardado también Y tenemos los hermanos yo, Fred y Josh para la Vas a clase de pociones, Harry No llegues tarde, Snape es un auténtico sufrimiento Siempre tiene una excusa para quitarle puntos a Gryffindor grajea, Necesitamos bro. grajeas de todos los sabores verdes Para nuestro próximo experimento Ya sabes, las de mocos de troll Tráenos las grajeas y te daremos el santo y seña del cuadro os explico, ¿vale? Estas son 80. El máximo que son las rojas son 100, entonces esas son como las últimas. Entonces, ahora ahora tenemos que ir para abajo. Y tenemos que ir a la clase de pociones. Por fin, Harry. Se me ha ocurrido dónde puede estar el objeto robado de Gringotts, pero primero tenemos que ir a clase de pociones. ¡Venga, Harry! ¿No querrás hacer esperar a Snape? Perfecto. Trae. Ahora presta atención, Potter. Para mezclar una poción herbovitalizante, activa primero el caldero. Luego tienes que pulsar rápidamente los tres botones con símbolos indicados hasta que se llene el caldero. Si consigues llenar el caldero, lo cual dudo, podrás activarlo para recoger la poción. ¡Tu turno, Potter! Bastante bien. Solo un necio esperaría algo mejor. Potter, nunca he visto un trabajo tan patético. Vete a buscar el tarro de luciérnagas de la sala contigua. Este, lo del tarro de la ilusión, agas también se las tres. Es largo, eh. Esta parte es larga. gatito Le he oído maullar abajo Y aquí vas a tener el quinto cromo Que nos va a dar el gatito de mayo De este Chico, vamos por aquí Por el sitio más largo Es pues la mamorra Y ¡Vamos! está, vamos, mis brujas y magos famosos. Boy, boy. Edgar Strug... Edgar Strugler mil setecientos inventor del chivatoscopio ¿Ya está Perfecto. Pues seguramente nos pasemos las memorias la, la, si lo deje ahí. Cámara. Perfecto. Vamos. Pasamos con las gracias. Vale. Ahora tengo que activar esto. Sí. Sala de los calderos, que he venido. Yo cual es yo. Sala de los calderos me da a mí. La sala de los calderos. Sí. Uff, parte chunga. Uff, uh. aquí me voy a caer más de una vez. Поттера. Ya te creí yo que no iba a llegar. ¿eh? Vale, usamos palanca. Ya tenemos que ir a la, a la habitación famosa del troll. Ahí están los, 15, los 20 puntos para Gryffindor. Perfecto. Volvemos. No. Con la S. Con la S. Vale, vamos. Y... ¿Ah? No sé si puedo seguir viendo. Tratarlo. Y volvemos a la clase Sí, a la clase No esperaba que volvieras Tan pronto Dame las luciérnagas ¡Ahora lárgate, Potter! Tu clase de defensa contra las artes oscuras con el Profesor Kirrell está a punto de empezar y ya llegas tarde. qué cosas por pues no llego ay me fui totalmente De, de, de, de, de, de defensa contra las a, a, a artes oscubes joven, P-P-P-P-Potter a defensa... Ya, ahora ya ya. Venid todos, clase. Soy el profesor Kirrell y esta es la clase de, de, de, de defensa contra las artes oscuras. P puedes empezar, Harry. O hoy aprenderemos un hechizo de lo más potente, Verdimilius. ¿Listo? ¿Ha estado bien? Excelente. Perfecto. Concentración, por, por, por, por favor. Va a ser difícil. ¿Ha estado bien? Excelente. Perfecto. Cuidado con ese. Oh, Dios. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Mal. Mal. Sigue intentándolo. ¿Ha estado bien? ¡Excelente! ¡Perfecto! Ahora podéis entrar en la cámara de uno en uno para practicar el hechizo verdimilius. Ahora, Harry, veamos cómo te, te defiendes contra las artes oscuras. Primero, lanza tu hechizo verdimilius a la oscuridad. Observa cómo llamea el hechizo verdimilius, re rechazando la oscuridad y alumbrando el camino. Si sigue el camino rápidamente, ya que tu hechizo rechazará la oscuridad poco tiempo. B buena suerte, joven mago. ¡Verdemelius! ¡In increíble. ¡Cinco puntos para Gryffindor! Harry, llevo esperando una eternidad. ¿Recuerdas que Dumbledore dijo que la parte alta del castillo está prohibida para todos los alumnos? Ahí debe estar el objeto robado. Vamos a dividirnos para buscar una forma de subir. ¡Buena suerte, Harry! Vale, pues ahora lo que tengo que hacer pues es coger gemas, como loco prácticamente. Bueno, pues se vuelve loco esto. Si voy abajo, ¿dónde voy? ¡Es Esta parte es bastante liosa Más que los jardines Porque aquí yo me he perdido literalmente De dejarlo hasta vamos hasta el final Porque no podía Y aquí no puedo, claro No podía hacerlo Entonces pues me rendí Esta parte Aquí hay algo ¿O oh, no? ¿O oh, no? Pues no, nada y Se solo Es que es un pasadizo Pues sí Ella un pasadizo, macho Y aquí no he ido yo Me pasa el juego y aquí no he ido Hola Harry, tengo algo que te va a divertir Usa a tiempo el maleficio rechazo Para poner los calderos en la parrilla caliente pues sí. Si consigues juntarlos en un rincón Ven a verme Buena suerte. Ah, sí, ya sé cuál es, ya sé qué es. Sí, sí que, ¿Ah? sí que jugar mini juego. la cara Estaba el otro. ¡Ay, Dios! ¿Te vuelvo a poner los calderos, Harry? ¡Hola, Harry! ¡Usa! Sí... Sí, vuélvelos a poner que la cago. Vamos a poner este aquí. En su lugar correspondiente, toma un cromo de brujas y magos famosos por tu esfuerzo. Uno más, ya son ya es el quinto Godric Gryffindor. Uf, cómo cuesta esta parte, H. La que más. Godric Gryffindor Medieval, fechas desconocidas Cofundador de Hogwarts Una de las cuatro casas de Hogwarts lleva su nombre Vale Me ha Esta parte ya de las gemas es muy jodida Ahora vienen cosas bastante chungas de golpe macho a ver si por aquí puedo entrar Sí, también sí que hay pasadizos aquí macho en el castillo este joder hola harry usa tien chico sí, es lo mismo ah este es menor De hecho es como el más fuerte y este es como más flojo Creo ¿Cómo haya acabado Toma un cromo de brujas y magos famosos por tu esfuerzo. 6. 292.560 Famoso por crear la snitch dorada Es otro Vale Muy bien Pues esta parte se avecina chunga Muy bien Ahora esto ¿Qué se va a hacer? Creo que debo venir para acá. Sí. Estos son mamorras todo. Vale, ahora vas a seguir recto. Y ya.. Seguimos y guardamos ahí. No sé si en el mismo lado o estoy en otro lado.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 Las maldiciones reales están escondidas por la mazmorra. Cuando las encuentres, usa tu maleficio rechazo para disiparlas. Ok, vale, pues debo irme de aquí. Por ellas pues vamos. vamos a quedar por la primera. chute muy bien avanzamos vamos a por la primera y las dejamos aquí la dejamos aquí y lo dejamos aquí. vaya pero si es el calijo de potencillo soy piz potter ten cuidado conmigo joven potter eres feo ¿Qué le vamos a hacer todos dicen que tu sitio está en el zoo. Si te miras al espejo, seguro que se hace trizas. <ríe> Lo mejor que podrías hacer es llevar un buen saco. Oh, oh. Vale, pues. A ver, tengo que ver bien donde gargeas. Las hay aquí. Vale. Ahora por aquí. Vamos por aquí, vamos aquí. Vale, vamos a la próxima que es más sencilla. A esto que me ha jodido macho es que se metió unos debios esto enorme no lo puedo pero por ahí vamos tenemos casi llegando a la mitad, aún no hemos llegado ni a la mitad. Esta parte va a ser muy jodida, ¿no? aviso, más que las otras. Uh. 70. Ya ahora sí ya llegamos la mitad. una grajea, pues lleva a las 80 pues encuentro las coja y cojo un guardado ahí que va a ser ahí se acabó el tema a ver Debía tardar más de lo debido. Aquí creo que he ido, sí. Debería ir a esta parte, no sé por qué me da. ¿O he ido? Sí, aquí he ido. Bueno. 80. Bueno, las 80, voy a coger ya. dando bien. Vale. Pues aquí lo vas a dejar. Perfecto. Lo dejamos aquí. Perfecto. Guardamos el mamorras Eh... Bueno, pues nada chicos, pues espero que os haya gustado esta gran partida y este gran día. Así que nosotros volvemos mañana, pero solo hasta mañana, ¿vale? Y nada, espero que hayáis disfrutado toda esta fase desde los terrenos de Hagrid hasta aquí están las mamorras, todo lo que hemos pasado. Las 70 grajeas azules y las 80 verdes. Y espero, bueno, que hayáis disfrutado. Nos vemos mañana. Chao. Adiós.